¿Cuándo fue la última vez que conectaste con el mundo? ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste tu forma de mirar? Observa todo como si fuera la primera vez. Porque todo empieza con un momento. No dejes de sorprenderte. No dejes de engancharte. No dejes de enamorarte. Solo hay una regla. Debes estar preparado para lo que venga. Sé curioso. Sé auténtico. Sin fórmulas. Sin límites. Disfruta, participa, conecta. Hitsbook.